hoy os ofrecemos un reportaje de la auténtica pizza italiana hemos encontrado un lugar precioso en marbella aquí en pleno paseo marítimo muy céntrico bueno se llama lite italia vamos a conocer al señor marcos que ha hecho esta prueba en escena en marbella y vamos a conocer qué platos se pueden degustar aquí, en este restaurante, recién casi inaugurado. Lleva muy poquito tiempo abierto. Buenos días, Marco. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Mucha, muy bien, muchas gracias. Bueno, miren, aquí tienes una mezcla alemana e italiana, pero sí, te tira más el italiano. Sí, mi, mi padre es italiano, de Verona, la ciudad de Amore, y mi madre está de Alemania, y por eso tiene un poco el acento alemán. Buena combinación, ¿eh? Pero <risa> haremos la comida italiana aquí, ¿eh? Marco, ¿por qué montas tu restaurante aquí en Marbella? Sí, porque faltaba una pizzería con una pizza muy buena, con una pizza original de Nápoles. por eso trabajamos con Alberto, que es de Napoli, un pizzaiolo de Nápoles, y queremos hacer una pizza con muy alta calidad a un buen precio. Hoy vamos a conocer cómo se trabaja aquí la pizza, porque la verdad es que hay muchas eh, maneras hoy día de comer pizza. La hay súper gruesa, la hay menos gruesa, sí. eh, muy fina. Eh, a ver, pero ¿dónde está el punto, el punto clave, el punto medio de una el buena pizza? El punto es de verdad napoletana eh, Hay casi nadie que lo hace como lo hace nosotros. Después tú vas a ver cómo es la pizza, es muy, muy rica. Eh. ¿De cuántas formas diferentes se puede tomar una pizza? aquí. A millones de veces lo puedes comer como tú lo quieres. Normalmente ahora tenemos 15 pizzas normales, pero si te quieres otra cosa, te haremos hacemos a tu gusto. ¿Cuál es tu preferida, Marco? La mía, la Little Italy. ¿Qué lleva la Little Italy? Eh, tiene tomate pequeño, prosciutto de Parma, parmigiano, rúcula. Es la mejor pizza de todo, de verdad. ¿eh? <risa> Bueno y además en la carta he visto que tienes otras variantes de que sí. la pizza, a veces pues hay una familia que quiere comer, el niño quiere comer una pizza, el otro quiere comer otra cosa, ¿qué otras cosas se puede tomar aquí? Sí, tenemos, pizza? tenemos también pasta fresca cada día y lo hago con lo que hay, durante el día tenemos una buena lasaña, hablas conmigo o te hago lo que tú quieres porque a nosotros le encanta cocinar y le encanta la comida. Aunque estés muy alto de comer, que hayas comido mucho, que llegas ya no puedo más, pero siempre el paladar nos queda las glándulas gustativas para algo dulce, que creo que también aquí bordáis sí. el postre. Sí, haremos también un tiramisu hecho en casa y también una panna cotta. Cada día haremos fresco otras cosas. Falta sí. hablar con nosotros y haremos cada día otras cosas. Bueno, tienes aquí que tengo entendido un gran pisero muy reconocido con sí. premios y todo. Sí, es muy famoso. ¿eh? Es de Nápoles, Alberto hace la pizza ya 25 años y como es italiano eri Napoli hace la mejor pizza napoletana a Marbella eso está 100% si no es justo yo te pago vale eso es una, es es verdad ¿eh? He buscado un sitio estupendo porque es el paso de todo el paso marítimo de ir para el centro de Marbella. Estamos aquí muy bien ubicado. El sitio es precioso y hay que recomendarlo que vengan muchas personas porque luego tienes también lo que son cócteles, Lo que no es solamente es venir a comer, es disfrutar del sitio, disfrutar de todo. Sí, disfrutar. Hay muchos italianos también aquí que vienen a comer aquí y los precios están muy buenos. La magreta vale solo 5,50. Y si puede hacer un buen día con nosotros, con vino, una pizza y música italiana, Alberto que hace la pizza, estamos felices que vienes aquí. Pues muchísimas gracias por atendernos, yo creo que vamos a hablar con Alberto, el gran pizzero premiado y reconocido, para que nos muchas hable gracias. y nos enseñe pues, cómo es eh, vuestra técnica, la teoría y la práctica, sí, vale, ¿eh? que es muy interesante. Gracias muchas Marco, gracias enhorabuena. A ti, a muchas gracias. Tarde. Bueno, aquí tenemos al gran pisero Alberto, recién llegado de Nápoles, para prepararnos las mejores pizzas y la comida auténtica napolitana. Vamos a conocer un poquito Nápoles, aunque no nos movamos de aquí de Marbella y de Italia. Buenos días. Buenos días. Buenos días bien. Bueno, ¿Cómo te encuentras en Marbella? Me encuentro en Marbella porque me gustaba mucho el sol, el mar y la, el calor y vine aquí por aquí. Bueno, a mí me han dicho que son muy parecidos los andaluces a, a los lo napolitanos. Muy parecido. Muy, parecido. En Napoli, muy poquito. Bueno, allá. Ah, no, dicen, dicen que es la ciudad más bonita del mundo. Así dicen, se tiene que visitar para, uh -huh. para averiguarlo. Dicen que es la ciudad más bonita del mundo. Bueno, allí tenéis, en la ciudad de la pizza. Uh -huh. La verdad es que la gastronomía es muy amplia. Tenéis una exquisita gastronomía en Italia sí, sí, sí, porque también es sabores. Que... Su la plato, la... pero. ...más o menos son todos plato platos... ...cada región tiene una, una... ...una cocina muy bonita, muy rica, muy sabrosa... Y ...aunque diferente pero... ...cada región de Italia tiene su... ...producto del Mediterráneo, Mediterráneo. ¿Eh? ...producto del Mediterráneo, <risa> fresco, naturales... ...y eso se consigue que los la, el resultado el sea magnífico... ...famosa por ¿Vale la pizza... Tienes la masa. ...ya tienes aquí preparada sí. la masa que, no que vas, sí. Quítale, ¿qué, qué vas a hacer hoy... ...sí, esa es la masa que nosotros preparamos aquí... Sí. ...para hacer la pizza... ...siro napolitano como Napoli, que es una harina especial para hacer pizza napolitana... De una... ...la harina tiene una característica para cada harina distinta, para hacer cada tipo de pizza... ...esta es una harina específica para hacer este tipo de pizza... ...que tiene una fuerza, un gluten muy fuerte y se puede tener en la nevera y en fermentación por 48 horas... ...esta masa tiene en total, desde cuando se prepara, 48 horas de fermentación y maduración... ...entonces ese, eso hace, ese proceso hace que la pizza se, eh, sea muy muy digerible... ...muy suave, ligera... ...y al mismo tiempo crujiente fuera y blandita dentro. Uh -huh. sí, con lo cual un bocado sí. perfecto ¿no? Sí, intentamos hacer la técnica... ...intentamos hacer al 100% la técnica napolitana... ...porque esos hornecitos... Son aunque, también, son, ¿no? ...aunque son pequeños llegan a la misma temperatura... De la, ...del horno con la pizza napolitana que... 400-500 grados de 400 a 500 grados la pizza se cuece a Napoli de 400 a 500 grados y es hornecito, aunque pequeño llegan a esta temperatura porque le producen la misma, el mismo hábitat el mismo ambiente del horno grande pero en pequeño y entonces se puede hacer este tipo de cocción este tipo de bueno queremos verte cómo trabaja la masa y los ingredientes qué ingredientes le bueno, vamos a dar margarita a clásica la margarita que lleva la margarita clásica para que la esté un poquito despistado Lleva tomate mozzarella y albahaca. simplemente lobo eso si pues sí. trabaja y, la técnica que usamos a napoli es, es distinta de las técnicas normales porque la pizza se tiene se aplasta delicadamente así para dejar el aire la burbuja que tiene dentro ¿no? porque normalmente la pizza normalmente la, la aplastan, ¿no? o con rodillo, o con la mano, muchísimo. ¿Ves? La técnica napolitana es abrirla en esta forma, para que todo el aire que tiene dentro no, no se escape de la masa. Y eso hace que la masa suba y sea blandida dentro, sea esponjosa. Y después la apertura, a veces, se tiende a abrirla así, sin aplastarla, porque normalmente los pizzeros hacen ese tipo de, pero aplastan todo. ¿no? Y este tipo de, de técnica, que se llama a, a schiaffo en Italia, que en español sería a bufetada, ¿Eh? se abre así sin aplastarla. Y una vez que está abierta, le ponemos este tomate, que es un tomate especial por la pizza. ¿Son, sí. son tomate pera, pero son específicos por la pizza muy de, de, de altísima calidad? normalmente se deja un poco de borde por la pizza napoletana por lo menos dos centímetros y sí, puede depender de lo gusto pero normalmente se deja este tipo de, de espacio porque el borde cuando hincha demuestra que es la prueba para ver que hay aire que, está, que tiene una buena fermentación si yo lo cubro hasta el final tú no puedes ver este este resultado esta característica yo le pongo al baja y este, Esta mozzarella no es, no es propiamente mozzarella, ma es, es un, se, le llama, se llama flor de leche. Es mucho más sabroso y rico de una mozzarella normal. Y también es específico... Se, se funde y queda sí. todo fundido. Porque y, eh, y es un queso específico para este tipo de pizza. Es de más alta calidad. Como el tomate también es de mucha más alta calidad. Perfecto. Ahora la pizza la tenemos aquí. Lista? Sí. ¿Y ahora ya valor, no? Ya ahora va y esta es la típica margarita, clásica margarita. Vamos a ver. La ponemos aquí. Y el horno ahora está a 450 grados. ¿Y cuánto ya esperamos que se haga? Un, minuto, un minuto algo. Y lo vamos a ver en enseguida. Sí, pues, ¿no? Vamos a ver el resultado de esta pizza elaborada por un gran pisero muy reconocido. Bueno, muchas gracias. ¿Y cuál es tu pizza favorita? A mí la margarita. ¿La margarita? La mía la margarita, sí. ¿no? ¿no? Bueno, bueno, tenemos que decir que Lito Italia se refiere al lugar a lo mejor que es pequeño, porque Lito es pequeño, no, eh, la traducción, pero las pizzas son de un tamaño grande, ¿eh? un tamaño para quedarnos lleno. Así que vamos ahora a recordar dónde estamos, la dirección. Estamos en la calle Sevillano 1, en el puerto deportivo de Mabella y el número de teléfono es -042 112 bueno, ¿cuánto hemos aprendido hoy en poco tiempo de, sobre la pista napolitana? Hemos aprendido un montón, me ha encantado cómo trabaja Alberto, con qué agilidad, con qué práctica, se ve que tiene muchísima experiencia, es una maravilla verlo trabajar la masa, ¿eh? como ha dicho él, no, no hay que así aplastarla, sino a, to a tortazo limpio, bueno, lo hace genial y me, han, me ha gustado mucho, tenemos que recordar la dirección y el teléfono por si alguien quiere reservar, porque ya que es un pequeño sitio, pues mejor reservar. Estamos en la calle Sevillano 1 en el puerto deportivo de Mabella y el número de teléfono es 669 042 -112. Pues muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. gracias.